Hola, bueno, ¿cómo están gente? ¿Cómo, eh, buena gente, ¿cómo están? Soy yo Ultime y estamos aquí con una nueva reacción para el canal. Vamos a reaccionar a un nuevo video de eh, Luis GF1 blogs Bueno, no hay un nuevo video, pero voy a reaccionar yo a un video de Luis GF1 blogs Y se llama ¿Qué pasaría si Dragon Ball fuera como un adulto? Así que vamos a reaccionar a este, a ver qué, qué tipo de, de parodia hecha, hecho, ¿no? Porque bueno, es una parodia. Y a ver si me da a reír o, o bueno, no sé. Y ya a ver, a ver, ahí muestro el video, ahí está. Bueno, no, le damos la play y vamos a a todos, así que... Eh? No puede ser, ahora son dos. Humanos asquerosos. Tengo el poder de regenerar mi cuerpo. Y soy inmortal, como la vez. Lo sé, admito que estoy en una situación muy grave. Pero no es la primera vez que debo enfrentarme a un oponente invencible. Majin Buu Fuiste ah, un rival sorprendente No te tomabas nuestra pelea en serio Y aún así no podía derrotarte Destruiste la tierra Me hiciste sacar lo mejor de mí Elevando mi poder hasta el máximo que vine, ¿eh? ¿Qué me estás viendo? Estupidad te vayó No eres tan especial No puedo permitir que me maten de nuevo Como la última vez Era el torneo de las artes marciales patrocinado por Cell había estado muchos años entrenando en la habitación del tiempo. Aún así, no pude superar su nivel de pelea. Ese maldito androide me desviaba de mi camino para convertirme en el ser más poderoso del universo. Vamos, ya deja de fantasear. Te hice esperar mucho. Prepárate. Por fin a pelear. ¡Ahora sí! ¡A pelear! Genjutsu Kukaracho. ¿Qué es esto? Estás atrapado en un genjutsu y debes aprender a manejar Está bien, iré rápido Estamos en relleno, así que no alcances al manga ¡Genial! No me había nah. sentido tan bien desde que derroté a Freezer ¿Quién es Freezer? Oh, Freezer... ¡Qué tiempos <risa> aquellos! <risa> me había convertido en el legendario Super Saiyajin Freezer había matado a miles de personas Y no pude perdonarlo ¡Mi poder se elevaba sin razón aparente! <risa> ¡Todos ustedes simios son lo mismo! ¡Eres igual a Vegeta! Mm, ¡Vegeta! Un guerrero Saiyajin orgulloso, líder, arrogante, solitario. Cuando llegó a la tierra se convirtió en una pesadilla. No pude derrotarlo. Gohan, por lo que más quieras debes enfadarte y acabar con él. ¡Ellos mataron al señor Picoro! El... el señor Pícoro se sacrificó para salvarme. Eres un insecto débil como tu hermano Raditz. Raditz, mi único hermano, sangre de mi sangre. Pícoro y yo lo atacamos con todo nuestro poder. Aún así, no pudimos hacerle ni un rasguño, era un verdadero guerrero. Kakaroto, tu nivel de pelea es insignificante. ¡Eso te ganas por ser criado por terrícolas! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Soy un guerrero criado en la tierra por mi abuelo Gohan! ¡Abuelito! ¡Encontraste a un niño indefenso en las montañas! ¡Lo cuidaste! ¡Si no fuera por ti no hubiera encontrado mi camino de guerrero! ¡Ay cabrón! ¡Mira! ¡Traes la mierda colgando! Te tiraste un buen kage, ¿verdad? Te llamaré Goku. Y algún día tú serás el Hokage. En el próximo capítulo veremos cómo le limpian el culo a Goku. Ay, ok. Ay, ok. Ay, estaba muy bueno esta trabajo. Y bueno. Bueno gente, esta ha sido la reacción de hoy, está muy bueno el que tú uno deja ver el video original en la descripción para que lo siga apoyando y bueno y bueno esto es todo la reacción de hoy, espero que te haya entretenido, es corta, pero bueno, en mi canal yo hago lo que me da gana, capaz un día me aburre de hacer la reacción y borro toda la mierda, así que por lo menos me está entreteniendo un poco, pero no voy a. me encanta hacer reviews y también eh... Eh, Como era review y gameplay, perdón. <risa> Ahí medio lento. Eh, bueno, eso es todo. Soy soy Ultimate. y nos vemos. Bye.